El alma watma, es indestructible, no tiene ni principio ni fin. El cuerpo es un envase, que cuando se desgasta, lo abandonamos. Así como las luciérnagas, que por momentos vemos su luz y por momentos no, la luciérnaga no desaparece cuando su luz no brilla. El alma es visible cuando se concreta en un cuerpo e invisible cuando se desprende de él. Pero esto no quiere decir que el alma se desintegre, Solo no se muestra. Que sepamos que tenemos muchas vidas para vivir no es razón para que en esta vida, Dudes de arriesgarte a concretar tus sueños y anhelos. Siempre y cuando tus deseos se los entregues a Dios, sin preocuparse por el éxito o el fracaso, estarás en el camino correcto. El verdadero fracaso es no intentarlo. Soy Robert Dalí, te invito a que sigas mi canal.